Buenas amigos y amigas, bienvenidos vengadores y vengadoras a Toxic King Channel, yo soy el vengador tóxico mi análisis sobre este gran juego de este, de esta joya esta joya mires por donde la mires, es una joya es increíble, es como decirlo es una vuelta al pasado de la mejor. una de las cosas que me eh, que me preocupaba de este juego concretamente porque lo, todos los de mi edad lo conocemos muy bien era de qué manera lo iba a jugar yo al final lo estoy jugando de esta manera con los mandos tal cual apuntar y tal y cual bueno. bien o sea, es bastante jugable gráficamente. ¿Cómo se ve gráficamente? Teniendo en cuenta que todavía no lo he comprado el adaptador para... ...pasar la imagen a 4K al televisor de 4K, claro. Entonces, <ríe> hay un adaptador que ya salió en el 2020... ...pero como sabéis y hemos tocado en este canal... En Nintendo Switch van a sacar, o mejor dicho, ya han sacado un adaptador. Un, más que un adaptador, es un transformador. Reescala la imagen hasta 4K. Lo cual me parece increíble. Me parece... Chapo. De todas maneras, en un televisor, como digo, de 4K y bien grande además eh, es que se ve de lujo se ve de lujo tiene toda la esencia del, de los juegos eh, anteriores, de los juegos principales así que solamente puedo decir una cosa queremos más queremos más es decir eh, muy buen trabajo muy muy buen trabajo la verdad pero oye si queréis hacer también el remake de la segunda la tercera, la cuarta parte o hacer una quinta parte nueva pero con el estilo antiguo de disparo creo que que sería justo que fuera con una edición o que pensara incluso en una edición ahora para este juego de pequeñas pistolas fijaos, de pequeñas pistolas que bien se podrían utilizar ustedes cómo lo veis, yo, yo lo veo yo veo adaptadores para poder jugar a este juego pero claro, veo que no va a ser Nintendo quien se encargue es una pena si algún día por ejemplo Capcom decidiera volver a sacar sus juegos de, de, de Nintendo Wii o sea de, sí, de Nintendo Wii de Resident Evil precisamente eh, tendría que acomodarlo a la Nintendo Switch pues imagina, imaginaos hay un Far Cry todos estos juegos mmm, molan jugarlos de la manera en la que se planteó en la Wii conclusión ayer le estuve echando unas unas buenas horas incluso tomé alguna captura de pantalla así que os voy a poner 30 segunditos nada más para que veáis eh, el juego y alguna cosilla más que, que compartí ayer para que os hagáis una idea de lo que es el juego Bueno, pues como veis es increíble, se ve muy bien, es sobre todo y lo más importante, muy, muy divertido y muy adictivo como lo fue el primero. Evidentemente eh, hay una calidad gráfica mayor eh, que la que tenían eh, los originales, pero por otro lado, también hay que decir que mantiene y sabe mantener esa esencia del de primer videojuego. O sea, totalmente. Desde el momento en el que llega a, a salvar a la chica, la chica se la lleva un, Vamos a ver por ejemplo a este enemigo, que también lo grabé ayer. como veis, hasta los enemigos están ahí, bueno son los enemigos que conocemos todos, que todos hemos pasado por esos enemigos me encanta o sea, me encanta bien amigos, entonces el juego, yo le doy sinceramente le doy un 9 y medio 9,5 ¿por qué? le pongo y le pondré 9,5 a bueno, este no este va a llevar un 10 pero que sepáis que a partir de ahora todos los juegos indiferentemente de la plataforma se van a llevar un 9,5 por la presentación en los físicos y es que si bien este, este juego tiene una presentación que ya la vimos ayer pero por si acaso quiero que la veáis mucho mejor todavía lo que viene vale viene el juego de por cierto tengo el Animal Crossing no puedo no puedo separarme del juego porque tiene el Animal Crossing y tengo que hacer cosas en el Animal Crossing y negocios un problema bien, pues <ríe> pues aquí viene con una postal muy linda, como podéis ver típico 3D de toda la vida y luego detrás tenemos ya sabéis, tenemos al zombie normal y al zombie con motosierra perfectamente aquí para que puedas ponerlo y colocarlo como el Alan Wake exactamente es lo mismo bien sigamos con el juego gráficamente se ve muy bien eso hay que reconocérselo supongo que se ve muy bien ¿dónde está el juego? Ah, está aquí. <risa> ya creía que lo había perdido lo que yo os estaba comentando. Esto es una presentación. Esto es un.. Esto es, es como tendrían que venir los juegos. Eh, qué pena que no tengo aquí el juego de. Eh, por ejemplo, lo, como los juegos de Sega. Eh, tengo arriba el de eh, El Sonic 2. Pero bueno, da igual. Era para que vierais. Eh, Cómo ha ido empeorando uh -huh. sustancialmente de esto no puedo que las presentaciones van a hacer para mí que esto en los juegos se conviertan todos en un 9,5 creo que hasta la versión estándar la versión más barata de un juego merece por lo menos por lo menos, eh un libreto con fotitos que tampoco cuesta mucho ¿eh? no cuesta tanto ¿vale? y por otro y por otra parte la persona se siente pues oye que, que, que no solamente que no le están escupiendo el juego a la cara pero claro es que ahora mismo solamente tengo este juego los juegos los tengo arriba no tengo ninguno de Xbox ni de Playstation para mostraros cómo todos los juegos eh, se han dedicado a poner una. Eh, en las ediciones en las ediciones sobre todo estándar. Ponen una. Un, un papelito. Un papelito ahí. Que ya me dirás tú. Por, se, te soltan el papelito. Con unos códigos generalmente para para cosas del juego y tal, ¿no? pero, oye, que, que te tienes que, que, que es eso nada más, y luego el juego, ya está, claro, por ejemplo, imaginaos eso en un GTA, cuando tú compras un GTA, lo primero que te viene es el mapa, ya es que, y, y bastante hay, porque cada vez el, los mapas son más grandes, eh, puede que nos llevemos una sorpresa y a lo mejor próxima vez el mapa lo tengas que comprar venga aparte por ejemplo y se convierta en, en parte de de una edición especial más cara como digo antes te comprabas un juego y te venía con una serie de cosas pero por lo menos siempre te venía con un libretito. El recuerdo en la Master System o la Mega Drive, por ejemplo, eran en, eran en blanco y negro. No todos, pero en blanco y negro la mayoría, la gran mayoría. Y ahí con las instrucciones y tal. Estaba bien. Luego empezó a de caer ni libreto ni nada ni ninguna cosa más que no sea como digo, el disco yo creo que en esto estamos de acuerdo todas las plataformas salvo como digo, las ediciones especiales que son las que traen pues, todo este tipo de regalitos y de cositas como la Wake traía por ejemplo eso y otros traen otras cosas. Pero hombre, no seáis cutres, no seáis cutres cuando vendáis este, este juego, este gran juego. No seáis tan cutres cuando lo vendáis en estándar. Esto no es una versión estándar, esto ya lo había pedido yo ya. Edición limitada por aquí. Además, cuando vendáis este juego en edición normal que me imagino será más barata ni habrá eh, zombies en 3d la carátula ni, ni cosas eh. por cierto tampoco toquéis mucho si, a ver, si tenéis esto no toquéis mucho esto porque aquí está recortado para que se vea precisamente la esto y puede que alguno de los picos se doble ¿eh? así que no es muy bueno eh, ir toqueteando, ¿no? que si no se puede acabar esto, muy muy feo. Yo voy metiendo los juegos siempre en, en sus cartuchitos en, en, en donde se pueden estar más protegidos incluso que en la carcasa y la carcasa la dejo como, como, bueno, como, un, como un libro. Como un libro ahí, pero sin nada más. La cubierta nada más. Bueno, amigos, pues... Eh, eso es todo por hoy. Porque quiero seguir jugando a este juego. De verdad, quiero seguir jugando a este juego. Me parece increíble. Es muy bueno lo que han, El muy buen trabajo el que han hecho. Es muy buen trabajo el que han hecho. Han conseguido revivir eh, de una manera además eh, muy eh, fiel a la original han conseguido revivir este juego han conseguido algo muy grande así estás así estás todo el día eh, disparando recargando disparando, recargando, disparando, recargando, y con esto apuntas. Eso era lo que más me preocupaba del juego, porque ya sabéis que es un juego que a priori era apuntando sobre el televisor, cosa que ya... Este juego no, no planteaba hacerlo, ni Nintendo planteaba hacer nada, entonces, entonces preguntaban preguntaba uno, bueno, ¿y entonces qué, qué, qué va a hacer? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo vamos a jugar? Porque con el mando, eh, sí, pero con el mando de esta manera ya aquí la cosa cambia. Porque ya con, con todo esto ya tienes todo asegurado. Y sí, está muy bien planteado lo, los la forma de jugar. Así que os animo, evidentemente, a jugarlo. Hasta la próxima, amigos, en otro vídeo de Toxic Game Channel. Con ustedes el Vengador Tóxico, nos vemos en el próximo vídeo. Este prácticamente no lo tengo que utilizar, más que nada es este. Y este de atrás disparar y recargar. Lo demás es apuntar fresquita, bien fresquita. Como os iba diciendo... Eh... ¿Qué os iba diciendo? <ríe> que no me acuerdo, no me acuerdo.